Y vamos entrando, buenas tardes amigos y amigas de la Hora de Hurlingham. ¿cómo andan? Bien, estamos de vuelta acá con, con Pablo Ambrosetti, eh, es un gusto como siempre, en esto que hemos llamado la historia necesaria y ya se ha demostrado, demostrado hemos podido mostrar qué tan necesaria es la historia de todos los días, Ahora, eh, hoy es eh, día 24, el 2 del 23. Estamos en la tercera temporada, porque pasa el tiempo. Y nos vamos poniendo viejo. Y nos vamos poniendo viejo, yo me voy poniendo viejo, él no tiene drama. Este, y en la entrega número 19, ¿qué andas? ¿Cómo andas? Bueno, eh, como decimos siempre, buenas tardes, nosotros estamos grabando de tarde a todos los vecinos, vecinas de Hurlingham. Y bueno, eh, bien, ya en plena en pleno inicio de las labores eh, educativas, así que bueno, este, arrancando el año con el natural entusiasmo y eh, con, la, con esta persistente terquedad de, de repensar colectivamente la historia, porque justamente como, como dice el programa, es necesario. La historia, la historia necesaria, la historia es necesaria porque hay muchas veces eh, uno mismo se da cuenta que en realidad de alguna forma le teníamos que llamar. entonces le pusimos historia, pero en realidad es una sensación de vivir todo en un solo tiempo. Ahí va, ¿no? ahí va. Como que en este momento vos estás haciendo renacer el pasado y lo tenés acá y lo traes de vuelta al presente y de repente lo conjugás para mirar hacia el futuro. Totalmente. Todo en un solo en un solo tiempo, no es, eh, es, es muy es muy bueno lo que él vive como docente y lo que todos esperamos porque en estos días viste que Hurlingham está muy vacío, qué es lo que te dice todo lo que nada. No, esta Hurlingan se mueve cuando arranca los colegios. Es así y es una y lo que debe ser para los docentes que aman la, la profesión sí. como él decir me voy a ver de vuelta, esto es lo que me gusta, el inicio de clase, los nervios, ver que sí, esté sí. todo, contá un poquitito. Sí, sí, bueno, eso eh, este, este año voy a cumplir eh, 20 años de profesión. 20 años sí. y la verdad que eso que vos decís de que uno tiene un natural nerviosismo, ansiedad, a mí por lo menos me sigue pasando. Y la verdad que. Eh, a veces uno dice, pero ya estamos grandes, esto ya... Sí, pero me sigue pasando el nerviosismo de conocer los grupos nuevos, nuevos compañeros, compañeras de trabajo. Pero más allá del nerviosismo, que, que, que siempre es una una, un hormigueo un poco incómodo, eh, es también como una, como una ratificación de que es algo que nos gusta hacer. Independientemente de otras cuestiones, eh, siempre me siento un afortunado por pertenecer al selecto grupo de privilegiados que tiene la bendición o la suerte de trabajar en algo que le gusta, ¿no? Ese famoso poeta que fue Facundo Cabral alguna vez dijo eh, quien tiene la maldición de trabajar en algo que no disfrute aunque lo haga todo el día es un desocupado. Y Mirá. bueno, y, eh, eh, tengo la suerte, tenemos muchos maestros, muchos docentes, muchos profesores, la suerte... Que lamentablemente no tienen todos, de eh, trabajar y sentirnos útiles en algo que amamos hacer, ¿no? Así que aquí estamos. Y además, yo pensaba, eh, para acompañar y reafirmar lo que él dice, yo dije, huele en el aire eh, esa frase que dice, esto lo manejo de taquito. Yo decía, pero con personas no podés pensar así. No, no. Entonces, eh, no, hay es... claro, no, no, no hay piloto automático. Claro, no hay piloto automático, por eso está bueno esa sensación de, de, de, de tener la inquietud de que todo esté bien y demás, porque no es de taquito. Es decir, eh, y además como se dice acá en este ámbito de, le, de la televisión, el entretenimiento, el espectáculo, el público cambia. El público cambia y se renueva. <risas> bueno, y hoy estamos aquí, una fecha Contanos. histórica, no vamos a hablar de eso, pero lo comento, hoy es 24. Eh, me acordé cuando venía para acá Y hoy es un aniversario de las elecciones El 24 de febrero de 1946 Que son las elecciones Que van a llevar el triunfo Por primera vez en su historia A la fórmula laborista Encabezada por Juan Perón y Hortensio Quijano Y se nos ocurrió En virtud de ese marco No hablar de ese hecho Ya hemos hablado sino hablar de que... Sirvo, mate? No, no, por ahora te agradezco. Pero, eh, me rechazó. No, anótenlo. no, no. Anótenlo, porque... anótenlo. <coughs> vicios de, ¿cómo se dice? Eh, vicios de la profesión de que cuando uno está... Hablando. Eh, trata de no mascar chicle, no comer. Claro, eh, Por si no nos hemos enterado, no estamos dando ninguna novedad, este es un año electoral en nuestro país. ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo? Y por si no nos hemos enterado... Eh, si bien formalmente los tiempos son otros, la campaña electoral ya se lanzó. Ya sea, de hecho, a, eh, ayer, jueves, se lanzaron los dos primeros candidatos, ¿no es cierto? Eh, a través de una carta pública y luego una entrevista televisiva en un canal muy famoso, el ex gobernador y ex candidato presidencial, Daniel Scioli, lanzó de una manera más informal, cua cuasi intimista, su potencial candidatura a la presidencia y de una manera mucho más hollywoodense, eh, mucho más eh, vinculada a los soportes comunicacionales modernos, el actual alcalde porteño Horacio Los Ríos Larreta, con un video y luego con una muy cuidada entrevista televisiva en un canal amigo, este, lanzó también su candidatura presidencial. Y es interesante, sobre todo en el, en el lanzamiento del del actual alcalde porteño, eh, la, la ingeniería de imagen que utilizó en las soledades de la Patagonia más austral del mundo, con ese, con ese tono neutro, cuasi evangelizador, que, que lo caracteriza, y con esa imagen final de dos, una bifurcación de dos caminos que confluyen en una ancha avenida en la que cabemos todos e incluso con un discurso muy eh, vinculado a la superación de las viejas antinomias y a una suerte de síntesis edulcorada que nos contenga a todos y de hecho en la entrevista televisiva que le sucedió a, a ese lanzamiento formal, el propio candidato Rodríguez Larreta eh, planteó muy claramente que la grieta lo digo entre comillas, es algo que debe ser superado el término La Grieta, eh, que lo, lo popularizó este muy exitoso y muy próspero empresario de medios que algunos erróneamente siguen llamando periodista Jorge Lanata, mm. que cuando le entregaron un premio planteó que Argentina eh, estaba atravesando una situación de conflicto social nunca vista en la historia de nuestro país, que él llamaba La Grieta. Esto lo dijo a finales del gobierno de Cristina. Y planteó que esa grieta, esa suerte de fractura al interior de la sociedad, degradaba a la democracia en su conjunto y lesionaba a, la, a las grandes mayorías que obviamente no quieren ese nivel de confrontación en la política y que aspiran a una suerte de eh, continuidad política en base a grandes acuerdos al estilo del siempre sacrocananizado Pacto de la Moncloa, que yo desafío a cualquier comunicador o hasta político que diga lo que necesita Argentina es un Pacto de la Moncloa, que alguien le pregunte qué fue el Pacto de la Moncloa, a ver si lo puede mínimamente explicar. Bueno, párrafo aparte. Nosotros no vamos a entrar en la denostación de la figura poética de la nata sobre la grieta, me parece que la nata se denosta a sí mismo con su propio, con su propio proceder como empresario pero sí me pareció interesante eh, meter el dedo en la grieta <risa> meter el dedo en la llaga, ¿en qué concepto? ¿no? a ver eh... aparte pensaba eh, que hablábamos al principio de la necesidad de la historia porque eh, tanto que lo diga la nata, hablar de que él descubre la grieta, perdón, este, y, a, y a los gauchos que había que llevarlos engrillados para pelear en la guerra del Paraguay, qué cuernos era. Sarmiento comprándolo a, a Urquiza para que traicionara, qué cuernos era. Perseguirlo y matarlo al Chacho Peñalosa, qué cuernos era. Es decir, eh, exiliarlo a San Martín y exiliarlo a Artigas, qué cuernos era la grieta existe en todos lados existía en el cruce y los antes del lado chileno habían dos posturas y San Martín tenía que ver qué iba a hacer con O'Higgins y con el otro general que no me acuerdo uh -huh. pero siempre hay una, siempre hay dos cosas que él nos la contó uh -huh. está la pugna permanente entonces esa, lo que a mí me, me enoja no es lo que vayan a decir lo que me enoja es que crean que somos tan tontos uh -huh. claro. que cualquiera ...que una persona cualquiera... ...y una persona que ha ofendido... ...su trayectoria... Mm. ...abandonándola y mm. haciendo cualquier cosa... ...como fue lo que hizo el querido Jorgito... Mm -hmm. ...es decir, él intente reescribir... ...la historia... ...otra vez... ...otra vez... este ...y el problema no es... ...nunca va a ser la grieta... ...porque en la familia mm -hmm. siempre hay dos posiciones que lo que digan los primos no lo vamos a escuchar que aquel ya deja ¿de quién lo dijo? ¿tu hermano? ¿tu padre? ¿de dónde? ¿de allá? siempre hay dos posiciones y ese no es el problema ese no es el tema ¿entendés? el tema en la, es digamos, ¿qué tan balanceadas están las posiciones? ¿qué tanto poder tiene más una que otra? porque él se fue a la Patagonia que se fue a la, a la vuelta de lo de Lewis a hacer el, a hacer el corto Supongo. Bueno, y a Eso parte, quería decir nada. Pero ese concepto de la grieta, y esto hay que reconocerlo, es un brutal éxito de propaganda política de la derecha. Y esto hay que reconocerlo. Han logrado instalar el concepto y han logrado instalar el concepto como un disvalor político. Entonces, lo que se nos ocurrió hoy es plantear cómo atraviesa esto que. Vamos a tomar el término, si bien no nos gusta, la grieta. ¿Cómo atraviesa en realidad procesos históricos de cambio en los que supuestamente toda la ciudadanía y especialmente todo el arco político tendríamos que estar de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo bien simple. Si nosotros preguntamos hoy, digamos, si alguien, algún referente político o algún ciudadano está en contra de que las mujeres voten, todos y todas van a decir no. Por supuesto, eso es algo en lo que acordamos todos. Sin embargo, en este país hubo que sancionar una ley del voto femenino. ¿Por qué? Porque no era un derecho que estaba dado naturalmente. Y hubo que trabajarlo mucho dame. Perdón, y antes de que se sancionara la ley 13.010 el 26 de julio de 1947, que es la ley del voto femenino, hubo dos proyectos anteriores presentados en el primer gobierno de Irigoyen. Y en el segundo gobierno de Negoyen, que fueron rechazados. Y es más, la ley que se sancionó en el 47. El recuerdo. Claro, y la ley que se sancionó en el 47 no salió votada por unanimidad. Reco, eh, recomiendo, no para que lo lean entero, porque es un libro muy de historiadores, medio aburrido en el. Eh, digo, en, no lo digo pechorativamente, es muy técnico. Hay una muy buena tesis doctoral que escribió una joven eh, doctora en historia de, de, de la Universidad de Rosario que se llama Gabriela Sebastiani que escribió no hace tanto un libro que se llama Los antiperonistas de la Argentina peronista y que lo, lo que hace es un reconto del de, eh, posicionamiento de los parlamentarios socialistas y radicales durante el primer gobierno de Perón. Y le dedica, no uno sino dos capítulos al debate de la ley femenina, de la ley del voto femenino, donde ahí vemos... Que incluso una parte de la bancada del Partido Socialista, que no acompañó el proyecto, una parte del. De la increíble. Eso, increíble. Una parte de la bancada radical acompañó el proyecto a condición, a condición de que se reconociera que ese proyecto originalmente pertenecía a la UCR durante el gobierno de Rigoyen. Y el Partido Conservador Popular, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata eh, este, Mendocino y otros pequeños partidos provinciales. Faltaría un partido que se llamara en aquella época y el Partido, el, el partido Demócrata, hasta que se den cuenta que no lo soy. <risa> claro, <risa> votaron en contra. Y es muy interesante la intervención que tuvo el jefe de la bancada del Partido Conservador, que se llamaba Partido Nacional, pero era el Partido Conservador, cuando vieron que los jefes de bancada cierran la exposición antes de pasar la votación. Y el argumento que utilizó él para estar en contra de la aprobación de la ley del sufragio femenino era que, permitiendo votar a la mujer, se politizaba la familia y el hogar. Y que además, para que la mujer pudiera acceder al derecho al voto, había que empadronarlas. Y que empadronarlas exigía saber qué edad tenía. Y que eso era un acto de muy poca caballerosidad política. Pero parece que te están tomando. Eh, esto está en la acta de Congreso. ¿no? Eso está en la acta de Congreso. Entonces digo, 1947. De ahí lo que no dijeron era porque no se les ocurrió decir eso es ideología de género. <risa> bueno, todavía no existía el término, ¿no? Todavía no existía Pero, el digo, término. Es eso que hoy todos damos como un derecho obvio, natural. ¿Quién podría estar en contra? La grieta no pasa por ahí. Bueno, sí, pasaba. Tanto pasaba que hubo que sancionar una ley para reconocer un derecho y una ley que no fue votada por la mayoría. Si nosotros le preguntamos este, también al, al grueso de los ciudadanos y al 100% de los, este, de los este, referentes políticos más conocidos, ¿usted está de acuerdo? Con la ley 1420 que accesibilizó de manera laica, pública y gratuita la educación primaria a todos los niños y niñas de la Argentina, ¿qué vamos a responder todos? Y que sí, que bueno, de acuerdo. esa ley, que no la sancionó un progresista revolucionario, es una ley de Roca, de Julio Argentino Roca, que antes de ser la calle más larga de nuestro municipio, fue un tipo, un militar. Este, un ¿Qué genocida. Pasó? ¿Qué pasó? ¿Le, le, ¿Le engañaron? ¿Le dieron roca? No, roca. Esto, que es agua. Digo, roca, así como era eh, en, en, ese, en ese extraño maridaje ma, argentino, algún día podríamos hablar del término. Eh, era un conservador en términos políticos, era un reaccionario en términos ideológicos, pero al mismo tiempo era abiertamente anticlerical y, lo voy a decir con enormes comillas, un modernizador del Estado. Entonces, a, hasta antes de Roca. ¿La educación era patrimonio de quién? De la iglesia. ¿Cuál fue el resultado al día siguiente de que se sancionara por el Congreso la ley 1420? La iglesia argentina excomulgó a Roca. Esos hechos son, son posteriores a sus andanzas en el desierto Claro, mi, mi, la ley es 1884 Y él hizo la conquista en 1871 Habría que averiguar bien eh, cuál, cuál era la, la, por qué la... Por qué la iglesia lo estaba marcando Pero por qué la iglesia... Porque el tipo cometió muchas... No, no, y aparte ahí. porque el gobierno de Roca eh, se, Durante el gobierno de Roca Se sanciona el código civil Que le da potestad al Estado para anotar cuándo nace, cuando muere y cuando se casa la gente. Sí. Monopolio antes de la, de la iglesia. Y luego la ley 1420 que seculariza, estatiza y, y laiciza, vuelve laica, quiero decir, la educación. Eso le costó a Roca la excomunión. Es decir, que la institución religiosa, más importante de nuestro país, que representa a la grey religiosa, la confesión religiosa, más importante de nuestro país, excomulgó un presidente por garantizar un derecho. Es decir, que también pasó la grieta por la educación pública. Los mismos conservadores de derecha o, o, o, o reaccionarios de ultraderecha que hoy te hablan, sí. y se llenan la boca hablando de la importancia de la educación pública y de calidad, tienen que reconocer que uno de los soportes de ese pensamiento reaccionario, que fue la Iglesia Católica, en ese momento histórico, estuvo en contra de la sanción de la ley. Es decir, que la, la ley que permitió el acceso a la educación primaria de los niños y niñas de nuestro país de manera gratuita y laica, también estuvo atravesada por la benemérita grieta finales del siglo XIX. Yo eh, particularmente me, me encanta la historia y estoy aprendiendo con él un montón de cosas, él termina de, de enseñarme cosas que yo no sabía. Yo siempre digo que el resultado de la historia es lo, lo que yo lo, lo que yo estoy viviendo y lo que ustedes están viviendo también. Y entonces es ahí donde me faltan datos porque no me cierra. Es decir, en la parte buena de Sarmiento, claro. la parte buena de... Eh, lo digo bueno en sí, forma sí, irónica, sí, sí, sí, queda claro que lo digo en forma irónica. Y ahora le voy a explicar por qué de Roca, de Alberti, todas esas personas. Porque se supone que cuando vos tenés una semilla que está, que no sé, quiere un fresno, entonces la semilla auténtica de fresno te crece un fresno. No te crece un fresno que al tiempo, no, al tiempo se convirtió en una planta carnívora. <risa> no, no. no, Es decir, eh, las ideas de Sarmiento, ah, qué buenas que son, que luego generó, ¿de qué forma generó? Eh, que, la, que, que, que fuera como una especie de inclusión excluyente, ¿no? las dos sí, cosas a la misma vez, y que, y que las personas más conservadoras, ay, lo aman a Sarmiento, que esto del otro, pero por otro lado le dan con un caño a la educación pública, no la apoyan y quieren volver al tiempo donde Sarmiento eh, decía que la tierra tenía que ser regada con la sangre de los gauchos. Uno no después vemos ahora eh, el tema de, de Roca es decir eh, es, es, eh, la grieta está desde, sí. desde, desde mucho tiempo provocando casi situaciones que uno diría estás loco si claro, fuera una persona. La anomalía política es una anomalía política que luego el, nosotros que somos el nosotros nuestro presente es el futuro de aquel pasado sí. está demostrando que esa supuesta grandeza no, digamos, no fue construida con cimientos fuertes porque nosotros tenemos que volver a construir todo. Por eso, algún día, Simplemente eh, algún eso. día podríamos eh, eh, eh, dedicarle un programa a tratar de, no digo de explicar, pero sí de ayudar a problematizar eh, conceptos que por ahí, en el resto de los países de la región, en Europa, por supuesto, pero digo, en los, en los países de la región. Más o menos, los, mapa o menos, los sí, mapas pues, políticos son sí. claros. Eh, en la mayoría de los países de la región vos tenés un partido conservador, un partido liberal eh, y una izquierda. Argentina eh, y Brasil siempre tuvieron eh, formaciones políticas más complejas de analizar. No tan fáciles de identificar, ¿me explico? Entonces digo, ahí tenemos dos hechos, como puede ser el voto femenino, como puede ser la educación pública, que son dos hechos en los que hoy supuestamente hay un consenso social que nacieron de la grieta y que se impusieron no por consenso, sino por decisión política y por fortaleza política. Ahí no hubo consenso. Si nosotros seguimos avanzando, nos ponemos a pensar, por ejemplo, por, to eh, por tomar este eh, eh, otro elemento, eh, <coughs> ¿Quién, volvemos a hacer una encuesta, es cuenta ficcional, ¿no? Este, preguntaríamos hoy, ¿quién este, está en cuen, estaría en contra hoy de que las personas puedan tener un marco legal para este, institucionalizar una convivencia amorosa entre ellos independientemente de los géneros? las orientaciones sexuales de esas dos personas es decir ¿quién podría estar en contra? ¿a quién le afectaría que yo que soy un adulto eh, quiera convivir o claro. casarme con una mujer o con un señor? Claro. No, le afecta, no le afectaría a nadie <risa> ¿no es cierto? Sí, es es más volvemos a hacer una encuesta y todos al menos en América Latina claro nadie lo objetaría no sin en embargo Latina, no. en este país matrimonio, que no es una, una obligación, ¿no? Es un derecho, mm. ¿no es cierto? La gente no está obligada a casarse, tiene el derecho de hacerlo. Y de hecho, el matrimonio, y no lo digo peyorativamente, faltando el respeto a ninguna confesión religiosa, el matrimonio es legal únicamente el matrimonio civil. Obvio. Los matrimonios religiosos sí, sí, sí. son parte de un rito respetable, pero claro. no tienen valor civil. Muy bien. ¿Desde cuándo en nuestro país el matrimonio civil es un derecho? Eh, ¿Desde cuándo? No sé exactamente, no sé. Pero más teca. o menos calculás desde cuándo. Es un derecho. ¿1910? No. Calculo antes de ser todavía. Cuando se sancione al Código Civil, 1800 y monedas, finales... 1853. No, no, finales del gobierno de Roca, 1884, 85, me parece que es el Código Civil de Dalmacio Vélez Arfel. se sanciona el matrimonio civil. Eso no era un derecho. Eso era un privilegio. Solo se podían casar los heterosexuales. Eh, eh, perfecto, sí. El claro. matrimonio en este país es un derecho desde el 2010. Muy Antes bien era pensado. un privilegio. Repetilo. Digo, para entender el éxito de la instalación del chip conservador en nuestra cabeza, que tenemos todos, que se llama Sentido Común. Entonces, primero, el, el claro, primero fue en 18... ocho Finales del siglo XIX, 1885 creo que es el código civil. Lo estoy haciendo de memoria. Él, él dice una cosa muy clara. En ese momento era un privilegio claro. porque se sanciona el derecho solamente para los si sos heterosexuales hombre y mujer. Nada se acaba. más. Luego tuvimos que esperar... ...2010... ...hasta el 2010... ...para que sea un derecho... ...para que sea un derecho ya abierto... ...a para todas las percepciones que Bien. uno tenga de género... ...bien... ...esa ley, la famosa ley del matrimonio igualitario... ...¿salió sancionada por consenso o por grieta? Por consenso salió... ...o sea, la votaron todos los diputados y parlamentarios eso no tengo idea, pero creo que fue una, tuve una bastante tuvieron una mayoría tuvieron una mayoría, si tuvieron mayoría no hubo consenso, hubo mayoría hubo mayoría de hecho hubo dos partidos políticos con representación en el Senado y en diputados que como bloque votaron en contra que fueron la coalición cívica y el PRO el resto de los partidos políticos dejaron en libertad de acción a sus parlamentarios y parlamentarias para que acompañen o no la propuesta del matrimonio igualitario salvo dos, dos agrupaciones políticas en aquel momento el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda que votaron como bloque a favor y hubo dos agrupaciones políticas que como bloque votaron en contra la coalición cívica y el PRO es decir la construcción del derecho Pensé que habían habido algunos, algún diputado del. Ninguno. PRO... Ninguno. Este, en el votado... aborto sí pasó. Ah. En la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hubo, si no me falla la memoria, fueron ocho diputados del PRO. Eh, el que más conocido de todos fue eh, Lipovetsky. Sí. Hubo ocho diputados del PRO que no solo, que participaban de la Comisión de Salud eh, de Género y de Mujer, que eh, acompañaron la, el proyecto desde la comisión y lo votaron en el Congreso. Pero en el del matrimonio igualitario tanto la coalición cívica como el PRO votaron como bloque en contra. Lo que te está diciendo que hay dos agrupaciones políticas que por decisión política partidaria decidieron el mantenimiento de un privilegio y que le decían una porción de la población, minoritaria o mayoritaria, no importa, una porción de la población, que eran ciudadanos de segunda por la orientación sexual que ellos tenían. O sea es interesante, vieron esto que les hablo yo de, de, de todos los tiempos en un solo tiempo, el pasado y el presente nos volvemos a ir a 1850 y pico, la primera de, y en ese momento los conservadores eh, perdón, ya estaban igual que ahora ¿no? sí, dominando, sí, sí dominando el país entonces ellos dijeron, no, no, no acá las cosas no cambian no, no. entonces dijeron, al igual que en aquel momento donde él nos muestra que en realidad era un privilegio heterosexual, ellos dicen acá en Argentina las cosas no tienen que cambiar. Y si vamos a perder, vamos a mantener nuestra línea ideológica, por más que sea una línea ideológica, eh, eh, digamos, que atrase. Y dijeron, pero tenemos que demostrar quiénes somos nosotros, que somos eh, la síntesis de aquellos poderosos de, de 1800 y pico. Claro. ¿No? Si nosotros nos, bueno, nos vamos sí. un poquitito más en el tiempo. Ellos trajeron ese pasado al claro. presente y perdieron. Tienen continuidad con histórica. En, entende, lo que es inentendible es entonces eh, el, el apoyo hacia el, hacia el aborto. Insisto que, eh, vuelvo a decir, insisto, en el caso de la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo que se terminó sancionando, no tuvo el acompañamiento del bloque, o sea, a ver, no hubo una decisión Pero política. se rompió ese bloque se monolítico. Rompió se, se rompió ese bloque porque hubo ocho diputados del PRO que decidieron acompañar, acompañar la ley. Eh, que entre paréntesis, si revisamos, son parlamentarios que no renovó ninguno en las últimas elecciones. Ah, mira. Le dijeron, <risa> vos sabés que tengo que hablar contigo Como, da que votaste. Como dato interesante Vos sabés que en la próxima Pero Tenemos unos amigos nos podemos que ir tenés que dejarle tu espacio otro Nos vez. podemos ir un poquito más para atrás 1987 Ley del divorcio vincular Y de la patria potestad compartida Me acuerdo. A ver Si el matrimonio Es un contrato civil Entre dos adultos Entre dos mayores, dos personas Que libremente arman no lo digo peyorativamente, una sociedad marital, ¿no es cierto? Casi un contrato comercial. Casi pero un bueno. contrato comercial. Mm. Técnicamente está vinculado así: un contrato civil entre dos partes. Mm. Eh, y que el Estado regula, porque el Estado no daría la posibilidad de que esa sociedad se disuelva y que regule el marco de cómo se produce esa disolución. Y al mismo tiempo, si los hijos son hijos de un matrimonio, es lógico que la patria potestad, es decir, vamos a decir así, el deber de cuidado y guarda sobre los menores, recaiga en ambos cónyuges, ¿no es cierto? Sí. Eso, que hoy nos parece una obviedad, fue una ley que se sancionó en 1987, gobierno de Alfonsín. Cuando nació Federico. Bueno, con una enorme presión, de una parte de los conservadores, de la UCD, del PJ de una vez más el partido demócrata eh, hasta que se den cuenta eh, que no ah, lo soy el, claro, el partido demócrata mendocino del bloquismo sanjuanino do, y una enorme presión de la iglesia, esto hay que decirlo una enorme presión de la iglesia donde hubo una brutal, la pueden buscar por Youtube una enorme movilización en la puerta del congreso el día que sancionaron las dos leyes cuando el argumento era que el estado estaba regulando la disolución de la familia es decir, reconocerle a la mujer que tenía derecho a opinar sobre sus hijos, o reconocer que una pareja tenía el derecho a decir, bueno, disolvemos este acuerdo de convivencia, era la disolución de la familia. Ahí también estuvo presente la grieta. Y ahí también la ley no salió por consenso, salió por grieta. Salió porque hubo una mayoría. Hubo una mayoría. Y eh, eh, invito a que miren, está bien, son cosas que hace Netflix, hay una serie... Eh, que están dando en Netflix Creo que se llama La abogada Poet O algo por el estilo Que es una historia en la ciudad de Turín En el norte de, de, de Italia. Italia Y ella es una abogada que Luego de estudiar la carrera Y empezar a ejercer Creo que era la época de eh, Humberto I ser? Puede ser rey de Italia Humberto una cosa Primo, así, Humberto primo. Este, La echan la echan y le dicen que no Que la mujer anda, anda a lavar los platos el hermano es abogado, entonces puede trabajar. Y muestran toda una cuestión este, de, de, de grieta muy fuerte entre los derechos de las mujeres que casi no tenían, este, no tenían espacio para hablar ni para manifestarse, al punto que hasta el mismo rey sale en determinado momento a decirle que ella había hecho una apelación y le dicen que no. Este, está para que la miren ahí en, en Netflix. Es interesante las cosas que tiene como todas las cosas Netflix siempre molestan ahí con una voz en off que te, que te aclara cosas como si necesitaras que algo te aclare pero es interesante que lo miren porque está hablando sobre ese tema claro lo que vos veías es una cuestión bien machista porque en el fondo había el hombre hacía lo que quería entonces podía tener amantes podía manejar los bienes de la familia podía fundirse o regalarle uh -huh. todo a otro claro. o decir cualquier cosa y que todos se quedaran este, en la calle o de repente irse a vivir con otra familia y hacer otra cosa la mujer no podía decidir absolutamente nada a no ser que fuera una situación de fuerza mayor no la guerra o ese tipo de cosas pero y acá bueno ni hablar no ni hablar que nosotros siempre eh, digo yo que de lo retrógrado siempre estamos un poquito más para atrás Así que eso simplemente quería marcar el, el hecho de que sucede en las familias. sucede en las familias. Y hay familias que hoy en día, con esa ley y todo, todavía te encontrarás comentarios que vos decís mmm, este, «Con este comentario me fui a 1910». Este, claro, eh... O con elecciones de padres entre hijos, varones e hijas, mujeres En empresas y en fábricas, y en qué, qué, qué va a estudiar O si va a dirigir, o por qué elige al varón para que lo ayude y lo acompañe y Por qué no a la hija, por decir cosas Pero eh, fíjate que estamos hablando de la ley de educación, dijimos La ley del voto femenino, hablamos de la ley del matrimonio igualitario del, del divorcio de la patria potestad compartida este, de la interrupción voluntaria del embarazo son todas leyes que obviamente garantizan derechos no obligan nada a nadie es decir tendrían que ser las leyes donde naturalmente hubieran consenso sin embargo no lo hay hay una disputa y si nos, nos traemos mucho más en el tiempo el año pasado en el congreso se discutió si las obras sociales y las prepagas tenían la obligación de atender los casos de cardiopatía congénita en los menores de edad de manera gratuita. O sea, si tenía que hacerse cargo una prepaga, que es una empresa, de una cardiopatía congénita de un niño que nació de la hija o el hijo de, una, de, un, de un afiliado a, a esa prepaga. Es bueno, eso hubo que discutirlo en el Congreso. Hubo una bancada que como bloque votó en contra. ¿No te lo fue? Puedo creer. La bancada de los libertarios. Bajo el argumento de que eso era subir, eh, o sea, sumarle costos y asfixiar al sector privado, que se tenía que hacer cargo. De una enfermedad de un niño este, que tenía padres. Yo digo, y el, el médico, porque seguramente todas, las, todas esas preparadas grandes tienen algún médico en el directorio, digo, cuando se recibieron de médico, creo que hacen un juramento hipo hipocrático. Hipocrático, es, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el asunto? Eh, están violando un juramento hipocrático de decir, no, mira, ese tipo de enfermedades yo me libero de atenderte claro. porque en realidad, viste me estás cargando un costo da la casualidad que soy médico y además soy dueño claro estoy esto. en el directorio de esto eh, es mentira eso que dicen que es Alibaba y los 40 <risa> ladrones y que dicen ábrete sésamo cuando entras a mi negocio claro. este pero es increíble eso, que suceda eso, perdón no nos olvidemos que años atrás, finales del gobierno de Cristina, el PRO, como bloque, votó en contra de que el Estado se haga cargo de los procesos de eh, fertilización asistida para las mujeres que, que tienen IOMA, la obra social del Estado. Eso, eso, eso demuestra bueno. que tienen una mala intención en contra de cualquier cosa en donde esté el estado porque primero te oponés a la interrupción del embarazo, luego decís bueno, te vamos a colaborar a que nazcan tampoco eh, personas, no, no, tampoco, es decir, este de ninguna forma ¿Y, qué, y, y me imagino lo que habrán los dueños de las prepagas le habrán dicho que yo tengo que pagar eso también no, yo quiero, no pero poquito, si nosotros estamos en ganador acá, papá si somos no tenemos ni un kiosquito, tenemos un flor de, de edificio porque administramos en forma administrativa, valga la redundancia, la medicina. Por eso, y con esto voy cerrando, si nosotros, tomamos no, conta ahí, más, conta más. nosotros contamos acá algunos ejemplos muy sencillos dejes de sobre los que se monta el, con, eh, el mito del consenso público. Todos estamos de acuerdo con esto. ¿Quién va a estar en contra? Bueno, lo hay acabamos gente, de ver. Hay gente está, que está en contra. La grieta, esa zaraza metafórica de este multimillonario empresario eh, inescrupuloso que encima nos da clase de ética eh, a diario eh, no es ni más ni menos que la disputa de intereses ¿Andy? y la disputa de intereses es la base del conflicto social a ver la inflación es una grieta y es una disputa social al interior de tu bolsillo o en la góndola del supermercado entre ese dinero que vos tenés en tu bolsillo producto de la venta de tu trabajo porque todos nosotros, los devaluados pesos que tenemos en nuestros empobrecido bolsillo, son producto de la venta de lo único que tenemos, que es nuestra fuerza y nuestra energía de trabajo. Que se la vendemos a una patronal por un precio que pocas veces nos alcanza, o que pocas veces nos conforta, y luego lo convertimos, ese dinero, en la adquisición de productos vitales para nuestra vida, que es el producto. Que producimos nosotros, pero que nos los vende un tipo que es el dueño de la fábrica donde nosotros lo producimos Exacto. y que se apropia de la mayor parte posible de, de nuestro salario en base a la inflación. No es un problema de consenso, es un problema de disputa. No le queremos llamar disputa, no le queremos llamar lucha de clase, no le queremos llamar conflicto de intereses, no le queremos llamar correlación de fuerza, llamémoslo grieta. Pero existe, existió y existirá. Y hay que estar muy alerta en este año electoral sobre ese discurso edulcorado, pausterizado, domesticado de estos candidatos que, nos, que se presenten como una superación del conflicto. La política es la articulación del conflicto y la materialización, la objetivación y la, el di, direccionamiento. ...de los intereses de una parte de la sociedad... ...por eso en este país se gobierna a través de partidos políticos... ...que ¿qué representan? ¿Los intereses del conjunto? No, no, los intereses de una parte... ...y ¿qué hace el Estado? ¿O qué intenta hacer el Estado? Articula las tensiones entre las partes... ...por lo tanto la grieta es la dinámica de la historia... ...es decir, estamos grandes para seguir sacando los zapatitos el 6 de enero y poner el pastito y la agüita en la puerta el conflicto no empezó ahora no lo descubrió la nata y no lo va a cerrar ningún candidato por más coacheado botoxeado y maquillado que se presente en los cuidados set televisivos la disputa va a estar siempre en el corazón de la política y la política no es ni más ni menos que la fotito de la película de la historia. La, la, la política es la fotito de la película de la historia. Qué buena que está esa, esa frase. Me la, se la voy a afanar, pero no, no le digan nada. Eso entre ustedes este, y nosotros. Eh, por supuesto que la, la disputa... Yo pensaba en una grieta, entonces primero, ¿saben qué imagen se me planteó? ¿Vieron el desierto de Atacama? Entonces una cosa con sal plana y una montaña. Entonces, si es plano, no hay grieta. Yo decía, vamos a poner que todos están de acuerdo hasta que alguien hace una pregunta sobre algo que cree que le pertenece este, y que nadie pensó. Y entonces me imaginé que de lo plano hace... y se empieza a abrir dos formas de pensar. uno dice, estoy de acuerdo con el señor, otra nada, no, que se calle la boca. Ese forro Y ese tipo de cosas. Entonces digo, siempre que alguien vaya a pedir algo, la modificación del, del código civil donde hoy en día alcanza con que alguien diga, che, me quiero separar y se separa, antes no, la mujer tenía que estar detrás del hombre si le quería eh, firmar eh, reconocerle sus derechos y, y que esto, que el otro siempre va a haber pugna en la humanidad siempre va a haber pugna es decir, eh, ahora viene un cambio climático y el planeta está enojado con nosotros, entonces está aplicando geopolítica con el clima cuando empieza a faltar el agua, entonces vas a ver cómo se genera otra grieta. No, yo estoy allá arriba, el agua es mía. Y los otros decís, el agua no es tuya, el agua es de todo. No, no, el agua es mía pues también Otra grieta tenés. No, porque yo necesito este, que vos me ayudes. Que yo te ayude, segunda grieta. Otra grieta. No te voy a ayudar o ves tal cosa no ve, ve con el bombo porque necesito que me ayude pero si hasta hace dos minutos te estabas comprando una jay lo que ahora tiene cuatro días de sequía me tengo... otra grieta cualquier tema es opinable y está muy bien el único problema que tenemos es que él dijo algo que técnicamente está perfecto el único defecto que tiene es que el estado para eh, morigerar las cosas necesita eso que se llama justicia, pero si vos no tenés justicia, como opino yo en Argentina, sino que antes tenías un palacio de justicia, es es un castillo, es un castillo con eh, señores feudales y señoras feudales que tienen privilegios y que entonces esa gente, vos sabés que es una justicia que se saca la venda, te mira y te dice, a vos te voy a beneficiar y a vos te voy a cagar. ¿No? Si no, pregunten a Cristina, uh -huh. este, entre tantas cosas. Este, ese es el problema. Nosotros no tenemos mo quien morigere. Entonces, siempre la cancha, como decían en, el, en los últimos uh -huh. partidos del Mundial, está inclinada. Nos inclina la cancha. Eh, vienen eh, viene todos los negros. Bueno, levanta la cancha, puede ser, puede ser así, para que tengan más esfuerzo. Uh -huh. No tenemos justicia para morigerar. Entonces, ¿qué pasa? La grieta se hace. Uh -huh no se hace una grieta se hace se genera lo que es una catarata vio el terreno se desplaza hacia abajo se ensancha para el costado claro. y se hace más profundo porque no tenés la posibilidad de tener justicia que ponga las cosas en su lugar pero discusión tenés siempre eso está bien está bien que estén de acuerdo conmigo. con nosotros con nosotros no, no con él no, no, amigo. se hace una grieta acá. Este, yo estoy de rojo, está de verde lo, Todos los que estén de rojo están de miedo Todos los verdes son feos ¿tá? Ahí tenés otra grieta De lo que quieras Así que bueno Bueno, eh, te deseo Ahora que empieza el, el ciclo lectivo sí. Te deseo lo mejor bueno. Como docente bueno, Y en vos eh, un agradecimiento especial Porque la hora de Urdingan está llena De docentes sí, sí, sí, sí. Así que eh, Nos sentimos muy complacidos bueno porque eh, acompañen, porque tengan la voluntad de seguir poniendo semillas, porque que va a haber cosecha, va a haber cosecha, sí. eso, no te quepa la medor, de las dudas gente, nos vemos este, en unos días, de vuelta con la historia necesaria, con Pablo Ambrosetti vamos a estar en la tercera temporada y vamos a redondear la entrega número 20 en la próxima, nos vemos, hasta luego